Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Espero que el sonido sea bueno, la imagen sea perfecta <coughs> y si esto se corta ya sabéis que el Windows 10 me está dando muchos problemas. Espero que esto pues vaya fluido y podamos hacer el directo sin ningún tipo de problemas. Pues bien, el título de hoy, ¿Por qué Soros quiere dominar el mundo? Crisis económica y respondo preguntas. A ver, así que vamos a ver si tenéis algún tipo de pregunta. Me gustaría que la pusierais en mayúsculas. Yo os voy a leer gustosamente y en medida de lo posible os iré respondiendo. ¿Por qué Soros quiere dominar el mundo? principio vamos a vamos a ver en un principio qué es lo que está pasando en el mundo vamos a poner ejemplos eh, cercanos a mí en este caso españa europa y que son extrapolables completamente a vuestros países seáis de donde seáis esto no tiene por qué eh, ceñirse a europa a españa o a méxico o no a todos los países se puede ceñir uno lo primero que nos están haciendo es dividirnos en el lenguaje. Hay una noticia que he leído hace poco donde ocurrieron dos hechos dramáticos. Fijaos si saben intervenir hasta en el lenguaje para que nosotros eh, hagamos unos, una serie de pensamientos negativos, eh, negativos y entre nosotros mismos nos dividamos. Hay una noticia de una mujer que coge a su hijo, está en el hospital, esta señora está en la cama del hospital, coge a su hijo que está al lado, coge a su hijo y se lanza por el balcón. La noticia y el titular sería poco más o menos como mujer muere suicidándose con su bebé en los brazos. Otra noticia exactamente igual, pero en vez de ser una mujer, es un señor que coge a su hijo y salta por la ventana y se suicida. Es el mismo acto, pero el titular dice hombre mata a bebé, asesina a bebé. Lo primero que nos están haciendo es dominarnos en el lenguaje, el hecho es el mismo, pero depende quién lo haga, pues es una muerte, un... algo pues, que no tiene nada que ver. Con la realidad. Uno suicidio, el otro no. Lo segundo que nos están haciendo en España, fijaos ¿eh? hasta dónde eh, llega esta dominación de Soros. Soros está detrás de muchas cosas de las que voy a hablar y quiero que reflexionemos juntos. Eh, hay leyes contradictorias hasta la propia constitución en España. Por ejemplo, el artículo 24 da una serie de, de descripciones y una persona ante un delito tiene la presunción de inocencia hasta que el juez dictamine lo contrario. Pues hay una ley que es la violencia de género donde el hombre no es inocente, no se le, no se le atribuye la presunción de inocencia. Ahí lo dejo, una contradicción tras otra. Luego, eh, perder la soberanía. Cuando hablamos de perder la soberanía en los países es endeudar a todo país habido y por haber. Pero ya no países del tercer mundo o países emergentes, sino países del primer mundo. Por ejemplo, en Europa, en España, sabemos que el Banco Central Europeo, pues compra la deuda pública de los diferentes países. Bueno, a partir de ahora se va a dejar de comprar la deuda pública. Si os dais cuenta, en Europa, los que viváis en Europa, vemos cómo los países europeos constantemente están subiendo los impuestos para que cuando llegue esa falta de liquidez, que no se pueda comprar la deuda pública, pues los países puedan sobrellevar ese bache, ¿eh? ese bache económico. Han habido recortes en todos los lados. Vemos cómo eh, los impuestos suben siempre, nunca bajan. Por ejemplo, en España han hecho una cosa eh, muy curiosa, que es, es una gran mentira lo que han hecho aquí, que es subir, el eh, subir los salarios mínimos. ¿eh? Los salarios mínimos han subido a 900 euros pero no bajan los impuestos. A más dinero cobras, más impuestos cobro yo. Es decir, para que una persona le quede algo más de dinero, lo suyo, qué es lo que sería, pues bajar los impuestos, no subir los salarios. Por ejemplo, los trabajadores autónomos han sufrido ya este año otra subida más del autónomo y constantemente se va a ir subiendo los impuestos para la dominación. Es decir nosotros cobraremos un dinero el cual no podremos disponer de él en su totalidad porque el estado nos cogerá gran parte luego vemos cómo eh, hace unos años hace unos años aquí en, en europa en españa concretamente cuando alguien cobraba eh, mil euros mil euros que son unos 1200 dólares ...aproximadamente, euro, eh, dólar arriba, dólar abajo, ¿qué es lo que ocurría? Pues bueno, eras un desgraciado, eras un desgraciado, pero ¿cómo estás cobrando mil euros? ¿Eh? ¿Cómo estás cobrando mil euros? ¿Eso qué es? Eso, pff, si con eso no tenemos absolutamente nada. Hoy en día el que cobra mil euros es un privilegiado. Fijaos cómo se han revertido las cosas en vez de ir hacia adelante vamos justamente hacia detrás con el poder adquisitivo. Luego, eh, quieren privatizarlo todo, absolutamente. En Europa, por ejemplo, la sanidad nos están vendiendo que la seguridad social es la mejor del mundo. Esto es mentira, esto no es verdad, esto es eh, falso, esto es absolutamente falso. Y lo que la tendencia es privatizar la seguridad social, privatizar la enseñanza, privatizarlo todo. Y esto para qué lo hacen? Para que solo pocas personas puedan, puedan, eh, como diría yo, eh, permitirse el lujo de poder, pri eh, de poder participar en todo lo que en realidad eh, en realidad nos hace falta. Con lo cual lo que quieren es someter a una población absoluta y totalmente. Es decir, nos quieren someter. Ahora en diferentes partidos políticos, esto lo estáis viendo en México también, lo estamos viendo en España, el gobierno... <coughs> lanza una serie de mensajes y la oposición lanza otra serie de contras. Es decir, ¿habéis visto algún político que le diga a otro oiga, pues tiene usted razón, a su opositor, oiga, tiene usted razón, podemos mejorar este punto, podemos mejorar esta otra cuestión? ¿Verdad que no? Lo que hacen es inculcarnos a los que estamos abajo una competitividad agresiva y aparte de agresiva, una competitividad violenta. Sí, cuando tú tienes una opinión, hace unos años, hace, yo recuerdo esto, ¿eh? hace unos años habían personas de todos los partidos políticos, de todos los gustos y colores, y había gente que decía, pues yo soy de tal partido y tal, y pues mira, este candidato hace esto, hace lo otro, tal, no sé qué. Bueno, pues... Tú pues lo escuchabas, ¿no? Y, ah, pues está muy bien, sí, bueno, o no, o tal. Y ya había pues una discusión dialéctica normal, normal, algo normal, una discusión inteligente. Hoy en día nos han inculcado... <coughs> En que, por ejemplo, aquí en España, los que sois de España, podéis ver que el que es de Vox, por ejemplo, es un facha y el que es de Podemos es un comunista radical al extremo. ¿no? Ni existe el fascismo, ni existe el comunismo real. Son ideales que ya nos, no son efectivos en nuestro mundo actual, sino son formas eh, peyorativas de llamarnos unos <coughs> a otros. Es decir, de que nos ataquemos, que nos volvamos locos los unos con los otros y eh, podamos, eh, por decirlo de alguna manera, estar en constante discordia. ¿Esto por qué lo hacen? Porque mientras nosotros estamos en un plano muy bajo, da igual que tú tengas una cuenta corriente con 50.000 euros, eres un, no eres rico, vale no perteneces a esas élites, 50.000 euros pues serían casi 60.000 dólares, más o menos, para que nos hagamos una idea. Da igual que tú tengas esa cuenta con ese dinero, no perteneces a una élite. Entonces lo que hacen es que a los que están abajo, abajo como tú, como yo, como nosotros, que estamos ahora aquí en compañía todos unos de otros, nos peleemos, pero no... Eh, por decirlo de alguna manera, nuestro lenguaje es en contra de nuestros semejantes. Esto nos lo inculcan desde la política, de en todos los sitios. Nos hemos radicalizado. Esto responde a una agenda de George Soros. Soros, a los gobiernos que son de izquierdas en el mundo, esto no es algo que yo vaya en contra de la izquierda o en contra de nadie, pero... Soros lo primero que hace es picar a las puertas de los gobiernos de izquierdas e incluso en los gobiernos de derechas, ¿vale? Es decir, que ya Soros ya le va un poquito la marcha en todo esto. George Soros lo que hace es empobrecer a las castas más bajas, todavía más, a la clase obrera, a la clase media... Y a la clase un poquito más pudiente. Es empobrecer. Que haya una masa homogénea de pobreza en absoluta discordia. Porque de esa manera nunca vamos a levantar la cabeza hacia arriba a ver qué es lo que hacen nuestros gobernantes en realidad. Si veis, eh, hay gobernantes que entran en el poder. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hay en, en México mismo, ¿no? Eh, eh, el señor López Obrador, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha vendido el avión presidencial, ¿no? No es así. Bueno, no os preocupéis que luego hará otra cosa que nos joderán a todos. Os joderán ¿eh? directamente. Son medidas populistas para que la gente que lo ha votado diga, oye, pues está muy bien, está muy bien. ¿eh? Así ya no habrá un gasto económico eh, desorbitante en despilfarros. Pero no os preocupéis que con el tiempo se van alineando unos partidos con otros. No tiene nada que ver eh, en absoluto que sean oposición. Los que sí son peligrosos son los partidos disidentes. Por ejemplo, aquí en España tenemos un, un ejemplo que es, eh, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner así que es Podemos, ¿no? El señor Pablo Iglesias, donde él dice que él no puede mantener, él no España no puede mantener. Eh, gobernantes que pagan 600.000 euros por una vivienda. Bueno, él se ha comprado una vivienda de 600.000 euros. Esto lo dijo él, está recogido en la prensa y está recogido en todos los lugares habidos y por haber. Es decir, esto lo ha dicho él. Eh, vamos a continuar. Luego os leeré por ahí. Ya estoy viendo reacciones. Eh, estoy leyendo ya reacciones. <coughs> y es eh, algo que me gusta, que tengáis reacciones porque eh, estáis viendo eh, como, eso sí, lo que no voy a permitir es eh, que se llene de spam el canal, por favor, los que estáis ahí, eh, me gustaría que escribierais de forma responsable. ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Otra de las medidas que hacen los gobiernos, como he dicho yo, es el buenismo. El buenismo este de, bueno, pues eh, vamos a coger estos inmigrantes que nos vienen a todos. Bueno, los inmigrantes se pueden coger cuando la economía de un país está saneada perfectamente. Pero aquí vemos cómo eh, la ONU ha Zarandeado, ¿eh? ha movido así el avispero de todos los países y parece que hasta los propios gobiernos de derechas se están izquierdizando. ¿eh? Todos los gobiernos de, de derechas que parecía que eran férreos, rígidos, ¿no? pues se están yendo a la izquierda hasta en el lenguaje. Fijaos si nos quieren dividir, que aquí en España ya hay movimientos, esto yo no lo entiendo, cuando la Real Academia de la Lengua es pues bueno, es una institución bastante, bastante coherente dentro del lenguaje español y vosotros, que muchos sois de América Latina, habláis español perfectamente, habláis un perfecto español, pues bueno, quieren hasta eh, demonizar la lengua. Sí, fijaos, aquí ha habido una, una señora que pertenece a un grupo político donde ha dicho varias cosas. Una ha dicho eh, que el aire acondicionado es sexista, es machista, el aire acondicionado. Es machista porque las mujeres siempre tienen frío y los hombres no. No sé eso dónde tiene sentido, pero bueno, le vamos a dar un premio a esa señora. Eh, tenemos luego cuando dicen ciudadanos y ciudadanas. A ver, ciudadanos somos todos, ¿eh? Somos todos ciudadanos. Y hablando de ciudadanos, lo que quieren hacernos es... Eh, que perdamos nuestra, nuestra identidad. Ahora somos ciudadanos, no somos españoles, mexicanos, argentinos, eh, catalanes, vascos, no, somos ciudadanos. Somos ciudadanos, y el decir somos ciudadanos de España, ciudadanos de Portugal, ciudadanos... De, a ver si sí, ya volvemos. Se ha ido un poquito la señal, no pasa nada. Bueno, pues eh, somos ciudadanos, somos ciudadanos, ¿eh? somos ciudadanos de todo. ¿eh? Ciudadanos de Jaén, como yo soy un ciudadano de Jaén, vivo en Jaén, Andalucía, y soy un ciudadano de Jaén. Eh, ciudadanos de eh, Noruega, ¿eh? ya perdemos nuestra identidad. ¿Qué quieren hacer con esto? Que no estemos arraigados absolutamente a nada, ni tan siquiera a nuestra familia. Además, una de las cosas que nos impide estar arraigados a nuestra familia es esto, señores, el teléfono móvil. Yo lo uso mucho, la verdad, lo uso bastante porque mi trabajo, que es este, requiere que esté eh, recabando información constante sobre todas estas cuestiones. Pues bueno, eh, esto también nos ayuda a que estemos más diseminados y estemos más separados unos de otros. Luego el anonimato. El anonimato es algo chulísimo, ¿eh? perfecto. Tú puedes escribir un comentario, tú puedes eh, escribir cualquier cosa bajo una identidad falsa. Yo tengo mi Facebook, Rafa Fernández, y yo sé que ahí tengo eh, identidades falsas, duplicadas, gente que quizá he bloqueado un día y me piden amistad, es muy fácil, ¿eh? hasta que, por ejemplo, esto eh, no sea regulado por, por una ley en cada país donde el anonimato eh, para hacer daño o insultar o hacer todo este tipo de historias, ¿eh? sea un delito, pues aquí eso le beneficia a quién, a los que están arriba, porque es sembrar la discordia. Os digo una cosa, personas que salgan dando la cara como yo, hay muy pocos en YouTube, hay muy pocos en Internet, muy pocos, muchos se definen de una manera de otra, eh, pero en realidad que den la cara no. Luego eh, vemos cómo hay, por ejemplo, ¿eh? Concerniente a YouTube, concerniente a esta plataforma. ¿eh? Grandes canales que eh, responden económicamente ante grandes lobbies. Por ejemplo, ante RT Noticias, la BBC... Y son canales, canales que vosotros incluso estáis siguiendo. ¿eh? Personas que están mimetizadas ¿eh? mimetizadas en la gran masa social y que en realidad no son gente... Eh, Trabajadoras son gente, son trabajadores evidentemente pero no es de la clase obrera ¿eh? pertenecerían a la clase obrera y en la actualidad ya no son de la clase obrera puesto que tienen sociedades limitadas y en algunos pocos casos pocos ¿eh? en España sociedades anónimas pero más bien limitadas y podría dar nombres y apellidos ¿eh? podría dar nombres y apellidos pero por privacidad no lo vamos a hacer ¿Eh? y para no dañar la moralidad absolutamente de nadie. Es, es lícito, es lícito, ¿no? Es bastante lícito, pero se hacen pasar por trabajadores obreros del nivel más bajo, y en realidad no lo son, porque están bien untados ¿eh? por esas élites que hacen que eh, se den una serie de noticias y de informaciones que lo que hace es, pues bueno, eh, aquí he eh, dicho lo del spam, pues bueno, no pasa nada. Venga, ya está. Eh, <coughs> eh, lo que hacen es estar mimetizados, camuflados y en realidad responden a otro tipo de intereses, que es sembrar completamente la discordia. Eh, más cosas de este tema de Soros. Todo esto que estoy explicando es la agenda del señor George. Soros Y vosotros diréis, oye, pero Rafa, ¿la tienes tomada con Soros? No, no la tengo tomada con él, pero es que es la realidad. Fijaos cómo los partidos, aquí hay un partido político que es Vox, por ejemplo, que es anti Soros. En Hungría le han vetado la entrada, el señor Orbán Es anti Soros. Y de hecho han habido manifestaciones para que ese señor nunca más pise Hungría. Hay otros países que tienen vetada la entrada a Soros porque este señor lo que hace es desestabilizar las economías mundiales y las economías de todos los países. ¿Mm? Así que aquí tenéis una de las grandes una de las grandes historias y agendas del señor George Soros. Fijaos como Vladimir Putin no lo quiere Donald Trump no lo quiere. En cambio, aquí en España, el señor eh, Pedro Sánchez, eh, presidente eh, no electo, presidente no electo del gobierno español, porque nadie lo ha elegido, ese señor se ha colado ahí, ¿vale? Eh, sí atendió al señor George Soros. George Soros es mentor y mecenas de muchos políticos, políticos en el mundo. También hay que tener en cuenta, y recuerdo que tengo una lista de reproducción aquí, donde hablo de la crisis económica mundial, de temas de conspiración tangibles de verdad, ¿Eh? donde George Soros estaría incluso financiando en la antigüedad a grupos terroristas en el centro de Europa para derrocar gobiernos. Luego vemos cómo hay organizaciones y fundaciones aquí en España, pero es que en México también las tenéis. ¿eh? En México tenéis una, o, creo que es una o dos organizaciones que pertenecen a la open society, ¿eh? a la organización filantrópica del de señor Soros, donde eh, dan ayuda humanitaria y por ejemplo la caravana de migrantes que, han habido, que ha habido hace poco y que seguís con este problema. Ahora, tenéis un problema, ahora tenéis otro problema diferente en México, esto estaría impulsado y financiado también por el señor Soros. He de ahí que el señor Donald Trump quiera hacer un muro. ¿eh? Es que si no hace un muro, <ríe> como no haga un muro, ¡fum! se le cuela allí todo el mundo y el problema lo va a tener Donald Trump. Vemos cómo, eh, vemos cómo automáticamente todo, todo, eh, eso que acabas de decir, Ricardo Diestre, tanto sea para un partido u otro en España, eh, te estoy leyendo en el chat, dice Vox está financiado por Trump, deberías de, eh, de demostrarlo. Eh. Si tú crees que eso es así, pues dinos aquí dónde podemos eh, consultar eso, ¿eh? estaría muy bien. Porque si eso es así, lo despellejamos vivo a, eh, a Vox, por supuesto. ¿eh? No quiero que en España hayan partidos que tengan financiaciones de ayudas externas. A mí me gustaría que las financiaciones fueran de los propios partidos, de los propios Partidos, ¿Vale? Pero esa información que acabas de dar, Ricardo Diestre, es falsa porque nadie la ha podido demostrar y para escribir eso deberías de dar pruebas, ¿no? Dar pruebas de que eso es así. Eh, en cambio, Podemos sí ha estado financiado por Venezuela. ¿eh? Venezuela les ha dado dinerito y a Venezuela los mantiene el señor Soros porque es una forma de tener a toda Latinoamérica... Manga por hombro. ¿eh? ¿Habéis pensado los que sois de, de Sudamérica y América Central, los que habláis en español y en portugués? ¿eh? ¿Os habéis pensado que sois uno de los continentes más ricos de este planeta y que la pobreza y la subida de impuestos y los gobiernos corruptos y todo eso campan a sus ángeles? Bien, se me acaba de ir la conexión. Dice Ricardo y este dice, claro, y de lo de Podemos tienes pruebas. Si lo ha dicho, se lo ha dicho Pablo Iglesias, macho. Si lo ha dicho él, no lo hemos dicho nosotros. ¿eh? Nunca lo ha negado. ¿eh? Bueno, eh, dicho esto, vueltos ya aquí que me he quedado pillado, me gustaría que eh, preguntarais una rondita de preguntas. Nos vamos a ir prontito. Gracias, Fina por ese donativo de 5 euros, ¿eh? por la armonía y el aprendizaje. Buena suerte. Un beso y muchísimas gracias, amiga. ¿Eh? Más cositas. Eh... Más cositas. Venga, vamos a preguntar y adelante, chicos. ¿Eh? Vamos a ver qué tenéis por aquí. Vamos a ver... Mm. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si tenemos aquí. Dice yo Bastur, dice Vox pretende acabar con la financiación pública de los partidos y sindicatos. Que se financien todos con las aportaciones de sus afiliados. Eso es lo que sería perfecto. Yo estoy a favor de eso también. ¿eh? ¿Eh? Yo estoy a favor de eso. Eh, pregunta sobre el tema. Eh, el ágora del misterio, sobre lo que estamos aquí hablando. Si puede ser, si tienes otra cuestión, pues, eh, pues adelante. Si te preocupa otra cosa, no tengo ningún problema en contestarte. Eh, ¿Qué hay del cierre de gobierno en Estados Unidos? Dice Vigail. Vigail, amiga, un saludo para ti. Saludo a México. ¿eh? Pues bueno, ¿qué quieres que te diga el señor eh, Donald Trump? tiene muchas agallas en hacer lo que está haciendo porque, por lo que veo, no va a ceder ni un solo milímetro ante la oposición. Y os puedo decir que auguran malos tiempos, ¿eh? auguran malos tiempos en Estados Unidos en cuanto a que, si no hay un acuerdo y se hace ese muro, el gobierno va a seguir cerrado. ¿eh? Donald Trump le está echando muchas agallas. ¿Eh? Y es el primer gobierno de los Estados Unidos, el primer presidente que hace esto. Y lo puede hacer. Y lo está haciendo. Y lo va a llevar a cabo y lo está llevando a cabo. Y no, se, no, está, no, no está medrando, ¿eh? no está echándose hacia atrás. Y no lo hará. Es decir, que aún queda ¿eh? hasta que la cosa no se solucione. Él quiere tomar otras medidas alternativas. ¿eh? Declarar el estado de emergencia, tal, pero... Yo creo que eso también es para meter un poquito de miedo a la oposición. ¿eh? ¿Sabes algo sobre el reseteo monetario? Pues algo sé, pero si te digo la verdad, no me quiero aventurar a hablar, a contestarte ahora hasta que no esté mejor informado. ¿Vale? Eh, saludos, Johnny Kaiyajua. ¿eh? Saludos, saludos para ti. Vamos a ver, Rafa, ¿cómo podríamos contrarrestar la influencia del ser Soros? Pues bueno, haciendo un poquito todo lo contrario a lo que está marcado en la sociedad, ¿no? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos indica la sociedad? No ir a contracorriente, sino ir en paralelo a la sociedad, pero nosotros a nuestro aire. ¿vale? Eh, sobre todo no tener todo el dinero en el banco, eh, intentar ahorrar, eh, muy importante... Eh, no tener deudas con bancos, eh, porque los bancos van a petar. En España los bancos van a petar pronto. ¿eh? Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Uy, vais muy rápido. ¿eh? Sabiendo todas estas cosas, ¿por qué no se combate directamente a George Soros con nombre y apellidos? Porque, mira, te voy a decir una cosa, Carlos Antonini. Todos los gobiernos, todos, todos los gobiernos, sobre todo en Europa, están al servicio de Soros. Están al servicio de Soros. Macron está al servicio de Soros, que le ha dicho a Ciudadanos, ¿cómo podéis pactar con la extrema derecha en Andalucía? Por ejemplo, ¿no? Han pactado y luego han hecho otras declaraciones, Macron ha hecho otras declaraciones y no ha pasado nada. Nadie las ha sacado. ¿Eh? Es decir, eh, todos están untados... Untados. ¿Tú crees que Donald Trump acabará con la Reserva Federal controlada por la élite? Yo creo que le va a meter mano. Le va a meter mano a la Reserva Federal. Donald Trump va a ser el, la primera piedra para acabar con todos estos gobiernos, con todos estos gobiernos que son... Eh, no son de izquierdas, porque es que no son de izquierdas. La izquierda es algo que cuida al trabajador, cuida el tema social, cuida un bienestar, el socialismo, por ejemplo. ¿no? Pero los gobiernos que hay ahora socialistas no son socialistas. Utilizan esas siglas porque el socialismo no es eso. Está, están todos eh, metidos dentro del sistema capitalista y, no, y el socialismo es anticapitalismo. Pero además el, el, el socialismo y el comunismo de hoy en día es procapitalista y además acelerante del capitalismo agresivo. Y eso no es socialismo. Lo podéis leer, ¿eh? hay libros de socialismo así, por todo el mundo, en todas las bibliotecas, en todos los lados. En todos los lados. Y eso no es socialismo. ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a seguir. Rafa recuerda que el periodista que investigó a Soros murió en extrañas circunstancias, o sea, asesinado indirectamente por Soros. Micobelo Gamer, a mí ya me han amenazado de muerte. Y esto lo digo abiertamente y no se me rasgan las vestiduras. A mí ya me han amenazado de muerte. ¿Vale? Pero yo voy a seguir aquí. ¿Por qué? Porque se tiene que saber la verdad. Y esto no es un farol. A mí me han enviado correo con amenaza de muerte. Y ese correo no es de España. Vale. Con lo cual, ¿qué vamos a hacerle? Eh? Seguiremos informando. Vamos a seguir. Eh, saludar a todos, anhelo a Susana que están aquí, a nuestros compañeros de En busca de la verdad... A Laura, Laura Montero, eh, vamos a ver, dice el Ágora del Misterio, pregunta, ¿cuál es el propósito de Soros sigue los protocolos de los sabios que busca el caos para el nuevo orden mundial? Claro, claro, es que él es una de las personas que están eh, dictando este nuevo orden mundial, que es el endeudamiento y el empobrecimiento de la, de la población y a raíz de eso viene todo lo demás. Viene todo lo demás. Además, iremos en paralelo. Con lo cual volvemos a la Edad Media. Económicamente hablando, ¿eh? No a la Edad Media de conocimientos, no, ni mucho menos. Pero, antiguamente, ¿qué tenía el poder? La Iglesia. Ahora, ¿quién lo tiene? Los bancos y las empresas. Antiguamente eran las empresas y la Iglesia. Los bancos, las empresas y la Iglesia. Ahora... Las religiones también están zarandeando los avisperos, el islam, el cristianismo y el judaísmo. Constantemente no hemos abandonado a la Edad Media, en realidad, en ideologías. En el mundo musulmán también tienen conflictos, los sunís, los chiís, tienen su conflicto. Y nosotros tenemos el nuestro con ellos, y ellos con nosotros, y nosotros con aquellos y los demás allá. Seguimos en la Edad Media. Pero con internet, con teléfonos móviles, con celulares, con, con carros muy buenos, con coches, ¿eh? con motos, motocicletas perfectas, grandes televisiones 4K de plasma y nos vamos al gimnasio. Pero seguimos en la edad media. No ha cambiado la edad media. Seguimos dentro de la edad media. Y esto es gracias a los impulsores como Soros de que piensan que el ser humano debe de estar en la edad media y no progresar. Esto es muy importante. ¿eh? Vamos a contestar alguna cosita más. Dice, Rafa, te recomiendo que vayas a Wikipedia y busques protocolos de los sabios de Sion o sabios... Sí, gracias por recomendármelo, ¿eh? Sí me suena todo eso. ¿Vale? ¿Quién financia a Vox en España? Pues bueno, ellos dicen que se han financiado ellos con esta campaña con 50.000 euros. No ha salido ninguna nota de prensa que diga lo contrario ni ninguna investigación haya abierta en relación a lo contrario. El día que Vox haga lo contrario, ¿vale? Me gustará despellejarlos aquí, ¿de acuerdo? Porque yo creo que la política ha de ser transparente, ¿vale? Eh, ¿Crees que Vox se rendirá a Soros? Hombre, yo te digo una cosa, Josep Casas. Todos los políticos se han rendido ante Soros. Todos. Eh, yo veo que Santiago Abascal eh, es muy firme con lo que está diciendo. Pues no sabría qué decirte. Hay que dejarlos, vamos a ver, no, no, que no cunda el pánico aquí en España. Ha salido Vox, la extrema derecha. Oh, viene Franco, Hitler. Eh. No, es un partido nuevo. Que es una excisión del Partido Popular, que es un partido de derechitas. Eh, de derechitas, de, de medio pelo, que algunos vienen de... Bah, de una derecha blandita, y esto estos parece que es una derecha más férrea. Pero hay que darles su tiempo, hay que darles su tiempo. Fijaos, Pablo Iglesias, como era la izquierda más radical y ahora no es ni no izquierda. Ahora ya no sabe lo que es el pobre hombre, es un capitalista más. ¿eh? Y esto lo, lo sabemos todos. Y no es ir en contra de ningún partido político. El problema es que cuando se habla de Vox, o se habla de Ciudadanos, o se habla de Podemos, o se habla de cualquier partido, en España, en México, en Argentina, los que sois eh, fanáticos, eh, más que fanáticos, o sea, sois más que fanáticos de ese partido, se hable bien o mal, ¡guau!, sacáis las uñas. En vez de cuestionaros ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para mí? Tú te lees un programa, otro programa, oye, pues mi hijo va al cole, que el colegio público, por ejemplo, sea bueno. ¿No? no como el colegio de mi hijo que hay unas goteras así de gordas ¿eh? y supuestamente la Junta de Andalucía tiene que pagarlo y lo vamos a pagar los padres eh, que los comedores, los comedores de los colegios den buena comida no fritanga y mierda que están dando eh, o sea, una serie de ¿qué es lo mejor para mí? ¿qué es lo mejor para mí? nadie piensa eso aquí en España tenemos un deporte muy feo que es mientras que yo venza al opositor, me doy por satisfecho. Bueno, a los que estoy votando se ajustan algo a lo que yo pienso, pero como voy en contra de los otros, y eso es un error, el día que en España o en el mundo pensemos, ¿qué es lo mejor para mí? Tengo estas ideas, estas necesidades y podamos sopesar necesidades, ideologías, ideologías, necesidades, y tengamos la necesidad y digamos, bueno, vamos a buscar a alguien afín a mis necesidades. Veréis cómo hay gente, además tenemos unas necesidades muy comunes, todos, los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo. Con lo cual, a mí me da igual, yo sé que el día que Vox haga algo incorrecto lo voy a despellejar. Al igual que voy a despellejar y despellejo al resto de los partidos políticos españoles que no hacen nada. No hacen nada. Este señor, este señor que tenemos en el gobierno de España es la continuación de Rajoy, pero peor, porque además nadie lo ha elegido. Bueno, vamos a dar dos minutos más. Eh... Dos minutos más y nos vamos, ¿eh? Santiago Abascal amenazado de muerte por ETA y él y su familia, ese tío es un tío con firmeza. Claro, y ha habido un político hace poco eh, que su padre, siendo del PSOE, fue asesinado por ETA. Y él se ha ido, dice, conmigo no contéis, porque a mi padre lo han asesinado con esos que habéis pactado para que el gobierno de España esté donde esté, el Pedro Sánchez este, ¿eh? Gracias, jo bastur por recordármelo. No me acuerdo qué, qué, qué político era, que fue un político que asesinó a ETA los años 80 o 90, no, no me acuerdo. ¿eh? Pero sí, su hijo ha dicho que él estaba en el partido, ha dicho, y os den por saco, ¿no? Eh... Como afiliada de Vox, nos cobran un pastón mensual por la afiliación. ¿Así cuánto te cobran? A ver, yo creo que eran 9 euros la afiliación, ¿eh? Además, creo que está en la página. Lo he mirado, ¿eh? Lo he mirado. A ver qué costaba y no sé. Y creo que eran 9, 9, 9 euros y pico, ¿eh? Sandra Bangkok, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto te cobran? ¿Cuánto te cobran? Porque es que lo podemos poner aquí si quieres también. 9 euros, uno dice 15. Bueno. <coughs> Más cositas. 15 euros. A ver, eso es un pastón brutal, ¿eh? Un pastón. Un pastón que, que te quitas de, no sé, seis o siete cafés aquí en España y pagas eso. Digo yo, ¿eh? no sé, yo no soy afiliado de Vox. Yo no voy a estar afiliado a ningún partido político. No. Porque ninguno, ninguno, ninguno ha demostrado que tienen mi confianza en este país. Dice yo, Basturiz y Ortega Lara. Cofundador de Vox, sí, sí, me acuerdo, <coughs> fue uno de los secuestrados de ETA. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Aníbal, Dios oiga, a ver, yo era de izquierdas, voté a Podemos y independentista, ahora no soy de nada, es más, estoy pensando votar a Vox, o sea que creo que solo se está fracasando aunque Vox sea el plan B. Bueno, mucha gente está pensando en votar a Vox, ¿eh? mucha gente, mucha gente. Bueno, pregunta, el Ágora del Misterio, dice, no puede ser que el capitalismo va a fracasar igual y Soros solo quiere acceder al proceso y conducirlo a algo mejor que una Europa nacionalista predemocrática al siglo XIX y XX. El capitalismo no ha fracasado, amigo, no, el capitalismo, si está bien incentivado y llevado, Correctamente. El capitalismo es una cosa que hace proliferar, que las tecnologías avancen, que las personas evolucionen económicamente, produ eh, se produzca, se trabaje, todos curremos, todos trabajemos. ¿eh? ¿Vale? El problema es cuando hay corrupción. El problema es cuando viene la corrupción, que es un hermano, un hermano feo, malvado, que tenemos en todos los países vale tú aunque no sé si tienes hermanos eh, el ágora del misterio pero tienes un hermano que se llama corrupción ¿eh? y que eh, está dentro de todos los países de todas las comunidades de vecinos de bah, tú eh, mira miracine si más lejos una comunidad de vecinos que quiere arreglar algo ¿eh? le dicen al tío mira por más de presupuesto y yo me llevo el 10% esto es así, y tú lo sabes. ¿eh? Se llama corrupción. Entonces el capitalismo, ante la corrupción, fracasa. Y el capitalismo no está preparado para que hayan corruptos. Está preparado para que el proceso capitalista funcione a través del libre comercio. Que yo pueda comprar productos de la India. vale Y que eso genera una, una economía. Pero desde que yo compro hasta que llega el producto, ¿cuánto dinero se ha perdido? ¿Cuánta mierda hay? ¿Eh? Esto es así, esto es así, no nos engañemos, no nos engañemos. Pues bueno chicos, yo de todo corazón os voy a contestar eh, a todas vuestras preguntas aquí abajo. Eh, ya sabéis que tenéis mi correo electrónico también, EBLB. ¿Verdad? Arroba. Dice Beto Munguía, dice Vox, ya cedió ante el PP, ¿no piensan hacer realidad sus principios? Bueno, yo creo que en toda negociación hay que ceder, ¿eh? Beto Munguía, si no a Andalucía, donde yo vivo y me encuentro. Eh, te puedo decir que la gente que ha votado a Vox no los votarían más. Si no pactan con el Partido Popular, ¿vale? Eh, todos han de ceder. Si tú y yo tenemos un desacuerdo, pues tú has de ceder un poquito y yo he de ceder un poquito. Y además, a través de un gobierno autonómico, querido amigo, te puedo decir que no se pueden hacer muchas cosas de las que Vox tiene intención. Cuando hayan generales y Vox eh, salga a las generales, y yo auguro y creo que van a ganar las elecciones, ¿eh? Porque hay mucha gente del PP, del PSOE, de Podemos y de otras formaciones políticas independientes que van a votar a Vox. Cuidado con esto, Vox va a pegar un petardazo. Y si no va a ganar las elecciones pueden quedar segundos y ser una oposición muy fuerte. Date cuenta que, mira, Izquierda Unida desapareció en cuanto llegó Podemos. De hecho, Podemos absorbió a Izquierda Unida así. Pues yo creo que Vox va a absorber, va a absorber al Partido Popular, ¿eh? Se lo va a tragar con patatas. A ciudadanos no, porque ciudadanos, como no saben dónde están, ¿eh? están, ahora somos de derechas, ahora pactamos con lo de Podemos, ahora no, ahora sí, ¿vale? Ahí va a haber un pequeño problema. Pero eso que has dicho, eh, no estoy de acuerdo, porque si tú y yo, Beto Mungía, tenemos un. <coughs> tenemos que pactar dos posturas evidentemente, si tú no cedes y yo no cedo, no hay pacto, ¿no? Pero si tú cedes y yo cedo un poquito y tú un poquito más y vamos cediendo, nos vamos amoldando, pues eh, eh, llegamos a un consenso, ¿vale? Eso se llama democracia, ¿vale? Pero no es que ahora ellos vayan a, vayan a decir ¡No! ¡Ya hemos perdido! Yo te digo y auguro que Vox se va a comer al PP y se lo va a fagotizar, lo va a tragar porque hay muchos del Partido Popular que estaban esperando a alguien como Vox. Y el Partido Popular se estaba ya eh, pesoizando, hasta en el lenguaje. Ministros, ministras, eh, candidatos, candidatas, hasta en el lenguaje. Y por eso han, se han hecho buenos guiños aquí en Andalucía, PP y el Vox, ¿eh? pues son amiguetes, ¿eh? son amiguetes. Ahora es como, Vox es como el hermano pequeño de Pepe. Y la gran oposición de Vox va a ser Ciudadanos, ni tan siquiera el Partido Socialista. Y espérate que el Partido Socialista no se lo trague Ciudadanos. Ahora no, con el tiempo. ¿eh? Con el tiempo. Alianza Popular eh, se convirtió en el Partido Popular. Fuerza Nueva fue absorbida por el Partido Popular. Es decir, si sigues la trayectoria de los, de los políticos y la política en España... En nuestra democracia verás como hay muchos. ¿eh? Incluso el Partido Popular absorbió a toda la derecha de la Iglesia, que ya se han ido. O sea, lo que acabas de decir es que tiene un poco de memoria y de conocer la historia de España. Y verás cómo hay que ceder, ¿eh? hay que hacer pactos. ¿eh? Y verás tú. Bueno, chicos, yo por mi parte os doy un beso muy grande. Os agradezco que estéis aquí. Eh, estoy a vuestra disposición. Mi correo electrónico es eblverdad arroba gmail.com, eblverdad.gmail.com. Vamos a, a luchar, por decir de alguna manera. No luchar, porque no, no, no es lo que yo pretendo. Yo no quiero luchar, lo único que pretendo es difundir. Y eh, podéis estar más o menos de acuerdo, pero es una opinión, es una forma de ver el mundo, es una forma de ver el panorama político, y yo, sobre todo, estoy a favor de todos los amigos que se preocupan de todo esto, eh, a favor de las personas, de las personas que estáis despiertas. Sé que tengo una audiencia muy despierta. Que creéis en cosas firmes, tangibles, reales, sois unas personas auténticas y que estéis aquí en este canal y lo que me exigís es autenticidad, realidad, cosas tangibles, palpables y es lo que vamos a tratar. De hecho, hasta el fenómeno ovni que hemos traído en estos últimos tres meses, son documentos, son cosas reales, cosas que no atienden a fantasías. Estamos intentando lanzar un mensaje de estamos cansados de que nos mientan desde los políticos hasta la gente de la calle los banqueros este el otro hagamos que este canal sea un canal de la verdad que busquemos la verdad y que nos dejen de mentir pero siempre tú vas a tener amigo tú vas a tener la última palabra, ya sabes, mi correo electrónico, ebleverdad.com, tenéis mi Twitter, tenéis el Facebook, que me podéis agregar, me podéis hablar, y yo siempre contesto a todo el mundo. Si a veces tardo un poquito, disculparme, pero por norma general, contesto a todo el mundo. Muchas gracias de corazón, amigos, y sobre todo, no te creas nada de lo que te he dicho, busca, compara, busca por ahí, eh, que eso nos hace ser mejores personas, y no te quedes con lo primero que te digan, ¿de acuerdo? Un beso. Nos vemos pronto. Hasta luego.